un mongol auténtico es fantástico que tengáis representación aquí mari mi lo tonto te voy a comprar una bolsa de chuches no amigos y amigas bienvenidos a toxic game channel vengadores y vengadoras bienvenidos yo soy el vengador tóxico y tenemos que hablar de Phil Spencer lo ha dejado bien claro no a la guerra de consolas bueno tanto como de que lo haya dejado claro no vamos a ver Phil Spencer está ansioso por el nuevo God of War. Ahora vamos a, a ver el mensaje. Eh, vamos a ver el mensaje que le dejaron eh, y, y lo que respondió. Eh, Phil siempre se ha des, eh, destacado por amar realmente los videojuegos. Esto es una cosa que sabemos que. Eh, lo mismo, juega a los juegos de Nintendo como juega a los juegos de Amazon como juega a los juegos de Playstation al tío le gustan los juegos eso mmm, es indiscutible ojalá eh, pudiera de, eh, se pudiera decir lo mismo de Jim, Jim Ryan pero el tío no sabe ni, ni, ni, ni, ni, coger el, ni agarrar el mando Realmente, por mucho que digan, ah, ya estamos con el hater a Sony. Vamos a ver, eh, no compares. Es que, es que no, no me vengáis con esas porque Jim Ryan se nota leguas que no ha cogido y que no ha jugado en su puñetera vida. Vamos, que si ha jugado, habrá sido en, en, en, en, en los 90 en la recreativa yo que sé cuando a ver, si ha jugado o no ha jugado pero no se ve eh, eh, se nota que o sea es que no, coger el mando así el mando así esto, esto como, como lo haces Jim como lo haces no, sé que esto no es el mando de, de de la playstation pero pero igualmente más o menos por el tamaño y tengo los o sea como le haces en fin son pequeños detallitos que dices tú, bueno, pues eh, eh, se nota que él está más enfocado en el marketing y todo eso está muy bien, pero no te olvides de lo demás, pues entonces le hicieron una serie de preguntas, los de Xbox, al propio Spencer y le preguntaron pues unas cuantas cosas que ahora vamos a hablar, por ejemplo, el primer... Eh, el primer juego que, que quieres, eh, digamos, jugar, ¿no? Eh, primer juego. Último juego. Juego favorito. Juego que más juegas. Juego que quieras jugar a continuación. Próximo juego. next, uh, I want to play next. Eh, y primer juego que le mostrarías a un hombre de las cavernas a lo que responde eh, primer juego esto ¿eh? primer juego pongo último juego carretera 96 rock 96 eh, juego favorito Robotron 2084 Pues, eh, a ver Robotron Entonces Phil Spencer contesta El primer juego, Pong El último juego, Carretera 96 El último juego que ha jugado el último juego que más eh, ha jugado ahora mismo es el Forza Horizon 5 el Hot Wheels se ve que le está dando caña y probando cómo va todo eso eh, y es muy importante quedaos con la copla ¿eh? Eh, juego al que quieras jugar a continuación God of War Ragnarok comete a los primer juego que mostrarías a un hombre de las cavernas, Lumines combinación perfecta de mecánica música, estilo y rejugabilidad y ahora venimos con la joyita que ya me diréis pero, por, pero no has dicho el de ese que pone Robotron 2084 hombre, es que Fijaos el juego que acaba de nombrar Robotron 2084. Vamos a mirar a los de Wikipedia, que por cierto, eh, Wikipedia lleva ya bastante tiempo proponiéndonos unos enormes eh, títulos ahí. Eh, a mí, mira, yo lo siento, porque es indiscutible que Wikipedia tiene que existir. Y que no se pueda eh, digamos mantener con el gran servicio que presta aquí hay que cambiar. Aquí hay que hacer algo porque si no Wikipedia muere. Un gran letrero azul que dice a toda nuestra comunidad lectora en España como si estás en México te dirá a toda nuestra comunidad lectora en mexicana por favor no ignores este mensaje que te lo ponen gigante este miércoles te pedimos que apoyes Wikipedia el 98% de las personas que nos leen no colaboran con donaciones yo otro más eh, simplemente mira hacia la, a otro lado tanto mira ya a mí que me echen la culpa no porque usted estáis pidiendo una donación mira perdón yo no voy a donar nada vale no voy a donar nada y ya pueden decir lo que es quiera el 98% restante de hipócritas que dirán que oh, qué mal, qué mal. hazlo tú hazlo tú si quieres no porque no interese o porque no se use sino porque no ganan dinero directamente bueno amigos aunque me esté muriendo de calor tenemos que hablar de este juego robotron 2084 fijaos, eh? Qué duro Robotón 2084 el juego Robotón 2084 fue desarrollado por BitKiss distribuidor Williams el diseñador fue Eugene Jarvis y Larry Demar los programadores fueron Eugene Jarvis y Larry Demar el género es de matamarcianos. Modo de juego, un jugador o dos jugadores alternando turnos. Datos, estuvo en las plataformas de, ar de arcade. Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx, Atari FT, Commodore 64, Commodore VIC-20. Eh, también estuvo en dos en móvil, en Xbox 360 Lite Arcade y en el ZX Spectrum ojito porque este juego puedo haberlo jugado hasta yo lo pasa que, que si era del Spectrum bueno son juegos de la época, son juegos muy antiguos, yo ya os digo que juegos como estos poca gente los soporta ni siquiera la gente que los jugábamos en, en aquel momento ahora los jugamos y decimos joder, hay que ver el, con lo poco que nos divertíamos, ¿no? O sea, echábamos una moneda y echábamos prácticamente una partida. O sea que era increíble lo que lo que daba a decir un juego que ni te lo pasabas ni nada. Que, ¿quién, ¿Quién se lo va a pasar? Robotron 2084. También mencionado como Robotron, simplemente es un videojuego arcade desarrollado por BitKiss y publicado por William Electronic en 1982. Ya ha llovido, ¿eh? para que fuera su juego favorito. Es un juego de disparos con gráficos en dos dimensiones. El juego está ambientado en el, en el año 2084, bueno, eso es. en un mundo ficticio donde los robots se han vuelto en contra de los humanos. El objetivo es derrotar infinitas hordas ¿no? de robots, eh, rescatar a los humanos supervivientes y ganar todos los puntos posibles. Los, dise los diseñadores Eugene Jarvis y Larry DeMar se inspiraron en la novela 1984 de George Orwell. Eh, en este canal hemos hablado de esa novela. Y en el videojuego Berserk, juego, un juego mítico mítico, único. Un control de dos Yachty fue creado para que el jugador tuviese controles más precisos y enemigos con diferentes comportamientos fueron añadidos para hacer el juego eh, desafiante. Robotron 2084 fue un éxito crítica y comercialmente. Los críticos alabaron la intensa acción y el diseño de los controles. El juego es frecuentemente listado como una de las mejores contribuciones de Jarvis a la industria del videojuego. No es un juego cualquiera, ¿eh? fue adaptado a numerosas plataformas, inspiró el desarrollo de juegos y fue continuado con secuelas. Que ya luego lo de las secuelas hay que, hay que ver quién que las hizo y tal y todo eso. Lo ves, eh, si Wikipedia te ha sido útil este año, dedica un minuto para adorar dos euros. En fin, increíble, bueno. Pero vamos, que lo sepáis. Bueno, vamos a ver unas cuantas imágenes de Robotron. Estamos viendo unas cuantas imágenes, estamos viendo unas cuantas imágenes ya del juego. Y bueno, ¿qué se puede decir? A ver son los gráficos además mira tenía hasta su propia máquina ¿eh? de su propia máquina aquí podemos ver prácticamente está bastante chulo teniendo en cuenta eh, que esto corría en un espectro ¿eh? esto corría en un espectro aquí estamos viendo lo de los dos mandos del robotron 2084 y claro que sí a mí me gustaría desde aquí, desde, desde, este, eh, desde este momento eh, aquí tenemos eh, eh, como Robotron entró en, en Arcade Live eh, en, en Xbox y yo os juro que algún día tocaremos eh, más de fondo la figura de Phil Spencer porque realmente es un, una persona bastante interesante. A ver, eh, interesante ya es que desde joven haya triunfado tanto dentro de Microsoft y luego encima haya triunfado aún más en Xbox. Eh, como si cada trabajo terminado eh, hubiera sido completado con total... Vamos con total libertad creativa y bueno dejando las cosas. Entonces eh, lo que quiero decir con esto es que es lo que quiero decir con esto es que es un jugador nato, es un jugador que eh, admira los videojuegos, le gustan los videojuegos, pero tampoco vayamos a confundirnos, eh. No vayamos a confundirnos porque eh, quiera jugar a al, God of War Ragnarok hombre claro que quiere jugar y ver cómo es el God of War Ragnarok porque el creador de ese juego ahora está en Xbox Así que quiere ver cómo, cómo, cómo luce ese juego cómo pinta ese juego Y cómo se juega aparte de que es que por mucho que, que algunos se empeñen en insultarle y dejarle y todo lo que es que hay que hay que lo cortés no quita lo valiente ¿eh? lo cortés no quita lo valiente eh, cuando digo eso me refiero a que a que una cosa no quita la otra que no te, que, vale, no te cae bien o, o lo que sea pero está haciendo bien su trabajo y está llevando el mundo de los videojuegos a, a un punto diferente que yo creo que se ha dado todo el mundo cuenta nintendo la primera eh, pero luego, muy a regañadientes, ha entrado en esto de, de tener un Game Pass o una especie de Game Pass. Es que no se puede comparar al Game Pass, pero bueno, eh, los de Sony. Los de PC Plus. GTA 4 dice que van a tener una mujer latina como protagonista, la primera en la historia de Rockstar. Eh, espero que se estén no, no, y, y a lo mejor puede que se estén equivocando también en eso de que en el primer GTA recuerdo que había hasta 7 personajes femeninos protagonistas y hombre de 7 puede que alguna latina hubiera, no lo sé porque el primero y el segundo GTA son los juegos más eh, Olvidados de la saga. No se ha hecho un, un, un, cómo decirlo, no se ha llevado al 3D. Siempre ha quedado en esa forma, de ahí como si fuera un juego. Dices tú, no, yo dámelo en, quiero en 3D interactuar. Y me cuesta manejar el coche con esto, la verdad. Bueno, pues entonces, eh, eso de GTA 6, eh, de que tenga una mujer latina como protagonista, pues eh, no es una cosa nueva. Es una cosa eh, del GTA 1, pero que se ve que se le ha olvidado a, a muchos que había siete personajes, ni más ni menos, femeninos, ¿eh? en el GTA 1. Lo que pasa es que, y yo creo que alguna latina habría, si no, da igual, vamos. La temporada 4 de Aliens Fire Team Elite, un juego muy bueno si os queréis disfrutar con amigos y, y ya sabéis, juego recomendadísimo. Luego tenemos eh, lo que ya sabíamos, que Xbox Series X. Y Series F vende más que PlayStation 5 en Norteamérica durante tres trimestres consecutivos. Esto es increíble, la que está cayendo en Estados Unidos eh, y ahora mismo, no sé si sigue todavía la, la... No, creo que no. Entonces, amigos, entonces tenemos el Allianz, la cuarta temporada, la tenemos ya disponible. Eh, para, es un juego bastante recomendable. Tenemos eh, la noticia de que Xbox Series X y Series F ya vende más que PlayStation 5 en Norteamérica durante tres trimestres consecutivos. Ahora entiendo eh, por qué hay tanto debate en Estados Unidos con Sony. Ahora lo entiendo. Eh, bueno, el de ya lo hemos tocado, el GTA 4 ya lo hemos tocado. Y ya eh, solamente queda, bueno, Sony está, Sony está interesada en comprar Square Enix según el fundador de Eidos Montreal, ah, para, para, paren las rotativas, paren las rotativas, estamos hablando del de fundador de Eidos Montreal, que con todo respeto, compadre, pero, con todo respeto, compadre, pero, mmm, habrá que hablarlo con el resto antes, ¿no? Digo yo, O ¿eh? O, no sé, que tú te creas que eres el único, tendrás que haber una, una junta directiva. Pero en todo caso, fijaos lo que os digo, en todo caso, sí que sería una buena compra por parte de Sony, teniendo en cuenta la gran carencia que tiene. Tiene carencia de desarrolladoras de videojuegos y Square Enix, en cierta manera, podría ver ser, eh, ser una buena adquisición. Desde luego, mucho mejor que incluso Bungie. Y que Javen. Y que, y que Moda Samparo, que creo que también la compraron. Eh, si hace eso Sony, entonces ya, eh, por lo menos, tendría un gran catálogo Ahí para poder poner en el, el PC Plus así que en ese sentido pues bueno luego también he visto eh, ya, ya he visto las gafas virtuales eh, que nos enseña ya por fin Play aquí vamos a ver unas cuantas imágenes aquí esta chica jugando al Horizon Forbidden como sabéis, sale para las gafas virtuales, ¿vale? y estas son las gafas virtuales en sí, pero lo que estamos viendo, bueno, por lo menos vamos a leer un poco de lo que dice, una nueva función de transmisión de playstation virtual 2, te permitirá grabarte mientras juegas conectado a una cámara HD de playstation 5, a la consola, es una forma estupenda de exhibir tus movimientos durante combates contra jefes y compartir tus reacciones con otros jugadores en tiempo real. Aquí podemos ver unas cuantas imágenes más, eh, así como una especie de mapeado de, del área de juego. Dice sobre el área de juego. Área de juego personalizada. El área de juego de PlayStation Virtual 2 se puede personalizar usando los mandos área de juego personalizada el área de juego de playstation virtual 2 se puede personalizar usando los mandos de pc virtual 2 sense y las cámaras integradas las cámaras te permitirán escanear la sala todo todo lo que viene siendo lo, el área el juego en función en tu estilo de juego y la propia habitación mientras juegas si te acercas al límite del área de juego que hayas definido recibirás un aviso puedes modificar los ajustes en cualquier momento bueno aquí es eh, aquí es donde eh, te enseñan por ejemplo veis como por ejemplo si esa mano se acerca al área que tú ya has definido como para no, ya, no darle un golpe a la televisión o no darle un golpe a, a un jarrón y todo eso lo que sí que veo es que si dibujas muy mm, el área de juego hay que acortarla más. Hay que tener en cuenta de que, de, de, de no ponerlo tan cerca creo yo, de, eh, o sea, de, de, de, de dibujar eh, como mm, así tan básicamente, mm, prácticamente como subrayando. El, el, dónde están los, los muebles, en ese caso sí, eh, sí que se acerca mucho la línea, así que yo, yo la separaría más, ya que te permite eh, elegir el área de juego, eh, no, no hacerlo como en las fotos, porque en las fotos veo que se acerca demasiado a los muebles simplemente teniendo en cuenta la parte más baja de ellos y no la parte más alta en ese caso de que por ejemplo si das y vuelve esa lucecita roja a aparecer puede que le estés dando a la lámpara y la tires igualmente así que tened cuidado a la hora del dibujado si es este que alguno se le ocurre comprar eh, las gafas virtuales partiendo más detalles bueno pues no sé qué es lo que os parece, qué os, eh, qué os parece estas gafas virtuales. Espero que os haya gustado el programa de hoy y darle a la campanilla, ya sabéis, suscribiros, denle like, comenten, por supuesto, y hasta mañana, amigos.